Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy en la sección de videojuegos colombianos les traigo este jueguito eh, que está para PC y está para móvil, este juego se llama Spooky Fruits, creo que se dice así, no sé si lo dije mal, pero eh, se traduciría como frutas fantasmales o frutas fantasmagóricas, bueno, qué nos dicen sobre la descripción de este juego, dice... Sube de nivel, recolecta lindas frutas y mata fantasmas con armas y poderes. Resulta que este videojuego, Spooky Fruits, eh, es un videojuego que había sido mm, presentado dentro de los primeros juegos de lo que fue el duelo de creadores de Claro Gaming. Eh, obviamente fue un videojuego que salió de eh, no sé en qué etapa, si en la semi o incluso antes de esa etapa. Eh, fue descalificado porque pues este juego es desarrollado por un chico pues de 16 años sí creo que las bases del concurso decían que tenían que ser de 18 años o mayor y aunque creo que él eh, presentó el juego a través de alguien mayor como como tutor mal parecer de todas formas no no no podía participar entonces eh, pues aquí les dejo los, los créditos acá dice creado por jefferson estrada chico de 16 años por acá le he dado unos saludos a algunos. George Marion, Teddy, Ángel, mi mami. <ríe> Muy bien. Acá la música que utilizó para el juego. El contacto para que, con él. Y acá dice que el juego fue desarrollado con Game Maker Esta es la versión. Yo estoy jugando la 5.0. Puede que salgan más más adelante. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto, el juego tiene logros. Eh, muy interesantes, por cierto. Y con unos dibujitos. Lo, lo que me gusta de los dibujos es lo interesante, ¿no? Juegos muy, muy, muy, muy cookies, ¿no? Muy, <ríe> muy kawaii, como solemos decir, ¿no? Esto, ¿qué más les muestro por acá? Tiene también una tienda. Miren, interesante todo esto que uno puede conseguir. También tiene un modo online. Pero vamos a jugar el modo normal, ¿listo? Para ver cómo nos va, eh, bueno, no sé. Me, esto es como que mi personaje. ¿Qué es esto? Yo lo toco y mancha todo esto, pero. No. Ah, debo darle a iniciar, ¿no? Ah, bueno, qué chévere. Nos van a dar un tutorial. Movamos el personaje con WASD. Listo, ahí lo estoy moviendo. Qué chévere se mueve. <risa> me gusta, me gusta, me gusta la forma del movimiento y muy fluido, ¿no? Por acá se esconde mucho, ¿no? Y acá sí cuando camina uno como entre estas nubes, si camina como más bloqueado. Recolecta manzanas para mi granja, ¿ok? Manzanitas que por cierto son muy y no le da uno ganas ni de comérselas, pero bueno, ya no las comimos. Y el efecto, ¿no? De las manzanas allá cayendo, listo. Al comerlas, ahora dice, rueda con clic derecho para esquivar las balas amarillas. ¿Cómo que rueda con clic Ah, ok. Cuando yo ruedo, él se pone en un modo como de... ¿Cómo se llama? Como de... No sé si llamarlo invisibilidad. No, no, no, no. Como de que es inmune. Eso, de inmunidad. Un efecto de inmunidad. Entonces ahí puedo atravesar cosas. Listo. Y con la letra de uso, mi superpoder. Vamos a ver cuál es ese superpoder. ¡Wow! Congelar. ¿Y qué? Ah, lo chévere es que los fantasmas no se mueven en otras direcciones que no sean esas. ¿Y esto qué? ¿Es un arma? Para. ¿La puedo agarrar? Dice, mata a fantasmas para subir de nivel y mejora a tu personaje. ¡Ah! Esta. ¿Y cómo los mato? ¡Ah, qué chévere! Uy, esperen, pero me rebotó algo. Ah, ok, ellos también cuando mueren rebotan estas bolitas amarillas. Y hay que tener mucho cuidado. La cuestión es cómo. Ah, perdón. No entiendo por qué fui a cogerlas y lo que tengo que coger es las manzanitas Lo chévere es que tenemos una mira Entonces él dispara hacia donde Hacia donde apuntemos ¡Uy, uy! Listo, recordemos Las balas, las cosas esas amarillas No, no, no hay que No hay que Las balas parecen las balas de De cómo se llama, de los nerf Más o menos, ya sube nivel 2 Tan chévere el arma como Cambia de ¿Listo? esto ¿Es que otro nivel? Ok, granja, eventos. ¿Cómo que granja? Ah, ¿verdad? Que puede sembrar manzanas, ¿no? Junta dos frutas iguales para obtener monedas. Ok, entonces, junto estas dos y obtengo monedas y aparte se vuelven peras. Ah, qué chévere. Las, las frutas van evolucionando a medida que uno une las de la misma especie y se vuelven como mejores, ¿no? Listo. Nuestra granjita hasta ahora tiene una perita muy chistosa. Mire cómo camina y la puedo arrastrar para donde se me dé la regalada gana, miren. ¡Uh! Listo, volver. Ahora, eventos. ¿Qué son los eventos? Dice: nombre. Eh, ¿Y esto qué? Dice: evento número uno activo. Primer evento: Ugu. Yo le digo Hugo, pero yo sé que ese es como el. Este, este emoji: de la. que es dos U's mayúsculas y la W1. ¿no? Horma regalará premium al top 7 jugadores que más puntos consigan el desafío de una vida. Este es el primer evento del juego y terminará cuando lleguemos a 500 descargas, gracias por participar. Yey! Ok, aunque yo estoy jugando la demo, si no estoy mal. Pero bueno, hagámosle. Pero entonces... Uh, no sé qué le pasa a mi Google coso este. Listo. Y cambia tu nombre. Como que cambio mi nombre O sea, puedo colocar Ah, puedo colocar acá mi nombre Fide Blimey ah, Ay, solo me cabe Bueno, listo Fide Dejémoslo en Fide Ah, di, di, Fidelibirris A ver si me cabe Ay, bueno Fidelí. Li... Ah, no, es que no Fidelibir Listo, dejémoslo así eh... mm, Top 100 mejores jugadores Todavía no, no hay ¿Y qué? Ah, puedo jugar uno no es ese evento, ¿no? Vamos a darle ese evento Uy, uy ¿What the fuck? De una vez me pusieron... Uy, subí a nivel y ahora puedo escoger algo, pero el problema es que no sé qué es. O sea, estos son armas y este popó que. Este popó... Popó bonito, ¿no? Mm. Mm, ¿Qué hacemos? Las armas las necesito, pero hagámosle a esto a ver qué es. Ah, miren. Me sale ahora sí que es, mierdita. Podrás alejar a todos los enemigos de tu alrededor. O sea, es un poder. Que uso... Con el que uso E más helado. Al matar un fantasma, con esta arma se congelarán los fantasmas. Me gusta. No es muy eficaz contra jefes, pero es buena. No, la mierdita. Ah, sí, miren, si la lanzo. Qué loco. Y me gustan, ¿sabe qué? Los colores. Ah, pero cada cuánto puso la mierdita. Ah, y me sale el contador. Es la... Es la... Ay, verdad que tengo que tener cuidado también con las... ¿Pase el nivel. Ay, Dios mío. Ah, ok. Los que tienen coronita... Son de mayor nivel ¡No, no, no! ¡No me persigan, mierdita! ¡Ay, toque eso! ¡No puede ser! Hizo fallida Manzanas recogidas, cero pollito Puntos obtenidos, 114 Oiga, pues, ¿para lo que hice? 114, chévere Démosle jugar de nuevo Y eso que no estoy jugando el modo historia, sino el, el modo es Bueno, el del desafío, el primer desafío de esta gente, ¿no? Listo, sube nivel a ver, esto, esto es nuevo. Fantasma randoms. Al recibir daño por un fantasma, cambiarás de arma aleatoriamente. Me, me, me parece chévere esa habilidad. Rifle. Bueno, dice rifle. Rifle payaso. Es un arma muy rápida y sus balas son de colores. jajaja ja, ja. Bueno. Manzanas congeladas. Las manzanas no se moverán. Ay, juepucha, las manzanas aquí se van a mover. Me gusta el rifle payaso. Quiero el rifle payaso. Quiero disparar de colores el problema. Ay, pero eso puede ser una desventaja. Puedo confundir mis propias balas con lo que sueltan las los fantasmas. Uy, pasé de nivel. Oye, pero está muy chido y loco esto. Ay, no. Subí a nivel 3. Venga. Sacrificio. Podrás transformar todas las manzanas en fuego. Uh, es un poder. Mierdita, ¿puedes alejar a todos los enemigos de tu alrededor? CIGARRILLO, aumenta un poco la velocidad de movimiento y, pierde, y perder uno de vida. Muy chévere, ¿no? Porque me gusta cómo usan pues, el tema de digamos, de, de colocar una habilidad que se llame cigarrillo, pero que tenga una ventaja y una desventaja, ¿no? Porque lo ideal es dar a entender que obviamente <risa> esta vaina es mala, ¿no? Uh, pero me gustó la mierdita en el juego, que está. Vamos por espantarlos, me gusta. ¡Ay! ¡Manzana! ¡Ven! ¡Manzana! ¡Por fin me aparecieron! ¡No! ¡No, no, no, no! no, no, no, no! Vengan a ver que mi rifle payaso es un uh, severo. Este rifle no. No es catima, no es catima, no es catima. Vamos, vamos, vamos. ¡Wow! ¡Tercer nivel! Miércoles. Y me salió algo de que yo no sé cuánto para llegar al jefe este juego está muy chévere he visto juegos con estas mecánicas así de colorcitos y esta cosa y no sé por qué atraen tanto o sea, es que él uso una gama de colores muy sencilla, cada cosa tiene, cada elemento cada, por ejemplo, los fantasmas, el personaje eh, las bolitas estas que sueltan los fantasmas cuando mueren cada cosa tiene su propio color y uno las va asociando poco a poco esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno la mierdita, por ejemplo, que es una habilidad, suelta un color como café. Las manzanas, si las coge uno, sueltan un color rojo. Entonces, me gusta, ¿no? Además de que todas las formitas aquí, todas la mayoría de las que he visto son todas circulares. Lo único que no tiene, o oh, bueno, circulares no, de forma con formas y bordes curvos. Eh, excepto, por ejemplo, las armas, ¿no? Las armas se identifican porque no los tienen. Son más figuras rectas y toda la cosa, ¿no? Vamos al menú, porque al fin y al cabo yo no he jugado el bendito modo historia. Te, te. Bueno, en la granja. Ay, en la granja aumentaron mis manzanas. O sea que las que yo también agarre en el modo. Este de sobrevivencia. Me sirven. Ahora damos dos peras. ¡Un limón! <risa> yo tengo nueve moneditas. ¡Qué bonito! Listo, volvamos. Eventos. ¿Pero por qué no salgo dentro del evento? Ah, porque no he creado cuenta de pronto. O porque solo aplica para jugadores de móvil, ¿no? Bueno, esto vamos a darle a iniciar, porque ya pasamos a, al otro nivel. Si, dice que tenemos 7 mundos antes del jefe, entonces la idea, por lo menos en esta demo, es que lleguemos hasta el jefe. Intentemos llegar hasta el jefe. Y si hay más jefes, pues listo. Pero para que ustedes vean, vamos a intentar llegar al primer jefe y ya lo demás, pruébenlo ustedes. Poderes, autodestrucción, las manzanas desaparecen después de 5 segundos de existir. Pero, ¿y de qué nos sirve esa habilidad? Al menos nos ayuda a que se destruyan los bichos. Cañón dirigible, dispara rápidamente balas tele teledirigidas. Creo que es chévere, pero debe ser una desventaja porque tengo que esperar a que la bala llegue al punto donde la teledirigí, ¿no? Super fantasma, los fantasmas también te quitarán vida máxima. Pero asumo que me harán mejores cosas, ¿no? ¿Qué hago? Ah. Vamos por la, la arma esta teledirigible. Ay, se me olvidaba que yo tenía otra habilidad Que es la de volverme inmune por ratos ¡Qué bruto soy! Ay, juepucha, que me están... ¿Me están haciendo mucho daño? ¡No! Sube nivel, psicópata la, Podrá lanzar una sierra que rebota a gran velocidad Por todas las paredes, pero me hará daño Pistola manzanita, mira qué arma tan bonita Es muy... Uh, uh. Y aparte hace bastante daño ¿Me llevo esa? ¡No! ¡Uy, pero es muy lenta! Me mataron Ok, vamos a darle de nuevo jugar ¿Dónde me dejan? En el nivel 1 A ver, yo nunca he sido tan bueno O sea, me gustan estos juegos Pero nunca he sido ¡Ay, el guante de Thanos! Fuerza infinita, pero bajo rango ¿Cómo que bajo rango? O sea... ¡Ah! Ok, el alcance no es alto Cerebros, podrá subir de nivel al instante Pues mejor, ¿no? Oh, poción de fuerza. Cada que actives el poder aumentará la fuerza de las balas que existan. Ay, Dios mío. Me gusta la de poder. Las manzanitas también me recuperan vida. ¡Ay, manzanita! No, pero es que siempre vienen a, a la mitad. Estos hijos de madres. ¡Uy, qué bien, qué bien! No los esquive lo suficiente, manzanitas No, pero las manzanas no me dan ¿Qué dice que dice puntos de poder? Cada vez que utilices tu poder ganará 50 puntos Podrás teletransportar a tu jugador aleatoriamente ¿Chévere? Hacha manzanita, al matar un fandom Oiga, qué cantidad de poder es tan chévere Al matar a un fantasma con este hacha te aseguro una manzana Ay, no sé, me gusta más esta Pero ese poder de los 50 puntos... ¡Ah, no! Decía que cada vez que yo... ¡Ay, no! ¡Ay, una manzana había ahí! ¡Manzanas! ¡Quiero manzanas! ¡No se muevan! ¡Manzanitas! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no! no. Por acá había una Por acá había una No, no, no No me voy a dejar atrapar de ustedes ¡Ay, no! ¡Me toca! ¡Manzanita! ¡Manzanita! Por fin, pero no, ya con esto ya perdí. No, no, y, y, y me faltan 5 mundos para el jefe. No, no, pero ustedes, ¿cómo van a ser así de malos? Una llave, ¿eso para qué es? ¿Eso para qué es? ¿Para qué es eso? Uy, esto sí que resiste. ¿Qué, qué, qué? Balas de oro, por cada bala que dispares recibirás un punto. Unas pasas sencilla, corta distancia. El guante, fuerza infinita, pero bajo rango. No, no sé qué. ¿Qué hacer el guantelete lo probamos ay claro tengo es muy arriesgado tengo que estar demasiado cerca no eso eso me, me, me, me pone en riesgo dios mío manzanitas vengan no las manzanas no van vida solo solo solo para ¡Ay! para guardar otra no Uy, no, es muy poderoso, pero baila. Baila, baila, no. No, no, no. Ah, nivel 4. De nuevo, poca autoestima. Perder dos debía de vida obtener un arma aleatoria. No, hielo en llamas. Cuando subas de nivel, crearás fuego y los enemigos se congelarán. Esa me gusta. Esta arma se dispara sola y aparte sus balas son teledirigidas What the fuck <ríe> ¿Cómo que se dispara sola la hijo de madre? No, esto, esta me gusta Me gusta mucho la de que cuando suba de nivel se van a crear estas Pero vengan, algo que me recupere vida No, no, no, así voy a perder muy fácil este poder No me va a servir de nada No me va a servir de nada ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Oiga, yo soy muy malo para estos juegos, en serio No sé, no, no sé usar Ni siquiera muy bien la habilidad otra Bomba atómica Cada vez que sube de nivel todos los enemigos morirán ¡Me gusta! ¡Me gusta! Pero no entiendo, ¿las habilidades se acumulan? Por ejemplo, la de hielo con la de las bombas Porque, uy, eso sería una genialidad Imagínense uno subir de nivel y... ¡No, no, no, no, no! ¡No! ¡No me persigan! ¡No me persigan! ¡No me persigan! ¡Que yo no! ¡Yo ni sé qué hacer con ustedes! ¡No! ¡Daran! ¡Por fin! Pero aquí me van a matar, se los aseguro. No, no, no, aquí va a estar muy duro esto. Estoy a punto de subir de nivel, pero esto está muy duro. ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! Piel de púas, todos los enemigos recibirán el mismo daño que te hagan. Pero si me hacen daño, significa que debo tocarlos, ¿no? Pistola enemiga. Por cada disparo te da 10 puntos, pero dispara balas enemigas. Ah, ok, ok. O sea, dispara esas balas amarillas. Uy, oye, qué chévere todas estas habilidades que metieron, ¿no? Arco mágico. Aparte de hacer mucho daño, sus balas también destruyen las balas enemigas. Me gusta ese. Uy, aparte se, se activaron mis dos habilidades. La de congelar. No. No, estaba bien. Ya tenía muchas habilidades. Ay, voy a intentarlo otra vez, a ver. Por fin. Malabares, tu arma girará. No, pues qué chévere. Dispara un gran láser que rebota por la pared, pero ¿me hará daño? Daño regular, cadencia y sus balas rebotan. Bueno, pero se vería chévere, ¿no? Porque si las balas rebotan. Y esta que el el láser. Hagámosle al láser. Uy, este láser es re chévere. Porque en las esquinas debe ser muy poderoso. Sino que siento que. Ay, no. Por fin. ¡Ay, por fin! ¡Potiquín! Duplica el tiempo de invencibilidad después de ser atacado, patas de sangre, cada vez que seas atacado se aumentará tu velocidad, bastante daño, cadencia de fuego y tus balas traspasan tres enemigos. Uy, está muy buena, pero... Me gusta, me gusta, me gusta esa, ay Dios mío, pero estos bichos están muy, muy... No, no, esta vez sí, baila, mal, mal, creo que el juego también depende mucho de la suerte, y eso es lo interesante. Porque no siempre se van a jugar las partidas de la misma manera. La miércoles, la miércoles, no sé cómo llegó esta arma aquí, dice Raigo. No sé cómo llegó esta arma aquí. Pero no se me suena, puede ser poderosa. Vamos a usar esta, a ver qué, qué pedo con esta arma. Pues mira que sí es poderosa. Por lo menos a esto los sacaba de un solo tiro. Oiga, por fin, un nivel en donde no me muero... No, no pierdo nada de vida Esperen, zombie, existirá la posibilidad de revivir Luego de morir, quiero esa Aunque esperen, cuchillo No, no, esta Ay, pupucha, Por ponerme distra de distraído Qué chévere Es que el juego, el juego es de mucha suerte Y de acumular habilidades, y eso es lo que me gusta Que uno acumule habilidades entonces, claro, uno se va volviendo Más poderoso a medida que sube nivel Porque todas las habilidades empiezan a tener Un, un efecto sobre uno no, mi no, mijo, no. Uy, esto, esto. Este es el icono del. del... Los enemigos te darán el triple de puntos. ¿Qué hago? Porque eso significa que va a subir más rápido de nivel, ¿no? Balas felices. Cuando recibas daño, cinco balas a tu alrededor se destruirán. Uh, no. Pentagrama, podrás crear un pentagrama que sirve como obstáculo para los fantasmas. Me gusta más esta. Vamos por esta, vamos por esta. Voy a creer en esa, voy a creer en esa. Uy, pero si no que es que hay muchas balas regadas. Ay, no. ¡Y tengo que esquivarlas todas! ¡No, no, no! ¡Manzanitas! ¡No! ¡Por favor, revive, revive! Posibilidad de que reviva... ¡No! Oiga, pero me quedo en el nivel 4. No paso de ahí. ¡Qué malo soy! ¡Malo, malísimo! Claro, es que el juego implica destruir enemigos, esquivar elementos, sobrevivir y la suerte. Hartos factores, ¿no? Fantasmas con patas. Convertir tu personaje en un fantasma y aumentar la velocidad. Sí, la, necesita velocidad, pero siento que por el momento es buena. Mega juego de armas. Podrás cambiar de arma aleatoriamente. Dispara un gran láser que rebota. Este láser a mí me gustó ahorita. Me gustó bastante. Solo que como es la visibilidad del láser es como bajita, ¿no? ¡Uy! ¿Qué hijo, mijo? Apareció ahí. Y me... Uy, uy, esperen. Morirás al instante, pero todos tus puntos se duplicarán. ¿Y es que me sirve que me muera? Muy rápido y fáciles de disparar. Patió la posibilidad de que las balas congelen a los fantasmas. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta ese poder. Ahora sí estoy utilizando mis habilidades. Esto sí es una ganga. No, no, no. A mí no me juegan. no me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan. ¡No! ¡No! ¡Lo logré! ¡No, no, no! Vamos a destruir rápido a estos, a estos. Estos chiquitines son los que más me dan cosa. Cuando recibas daño, 5 de tu alrededor se destruirán. Dispara un gran láser que rebota. Mítica y gran arma con buenos atributos. Espada de Hero. Pero mi pregunta es si ¿sí es una espada. El daño debe ser muy... Corto. O sea, de, de como tipo melee. Esta llave la necesito. No sé para qué será, pero... La necesito. Uy, es que le tengo mucho miedo a esas balas porque... ¿Donde me toquen? Me tocaron. Oiga, pero es que no paso el nivel 4, carajo. Bueno, vamos a hacer el último intento. Si no, ya me toca a mí ponerme a, a practicar hasta que mejore. Pero ahí les va a quedar a ustedes la tareita de, de jugarlo. Miren, es que la pistola Nerf. Pistola de agua. Este arma tiene un agua infinita que moja fantasmas en el área. ¿Y qué, de qué sirve que las mojes? ¿Será que más adelante nos dan alguna habilidad de electricidad y combinadas pues hacen daño? Guante de botseo, sirve a corta distancia, puede matar Oiga, este juego es, es adictivo por lo que se descubren nuevas habilidades no siempre son las mismas Sirve a corta distancia, puede matar casi todo pero pasa como el guantelete del infinito, demasiado corto Deseo de muerte, cada vez que subas de nivel se creará una sierra ¿Pero me hará daño? Hagamos la de la sierra Me gusta más Esquivemos bien Tengamos esos ojitos Bien uh, Uy, mijitos, ¿qué dijeron? Aquí lo, lo jodemos, ¿no? No, no, no, no ¡Ay, Dios mío! Por cada bala que falles perderás 10 puntos ¿Cómo que pierdo 10 puntos? No me parece tan, tan chévere Sus balas nunca se destruyen y rebotan por todo lado ¿Nunca? Pero no me hacen daño, ¿cierto? Ah, pero claro, son balas que no van muy bien dirigidas. Uy. Claro, claro, no. Pues ahí sí graves. No, no, no me sirve. No me sirve. Muy, muy chévere y todo, muy bonita, pero no. Y la sierra no me hace daño a mí, ¿cierto? Bueno, al menos las balas rebotan. Donde no rebotaran, sí sería una cosa re loca. No. Vamos, vamos, lancemos ese tipo de madres y... ¡Ay, no! Por favor, muéranse, muéranse, muéranse, muéranse, muéranse, muéranse, muéranse. Algo, algo, algo más. Superpoder definitivo. Obtendrás experiencia, ganarás puntos y matarás cinco fantasmas. Mm, me gusta este poder. Ay, ay, ay. No, cuidado con lo que toca, mi hijo. No, ¿por qué no se fijan en esos fantasmas? Es que son muchos colores. Ay, ¿qué hacemos? Hagámosle una vez más y ya. Ahora sí, hagámosle una vez más y ya. Seriamente, ya no, no hay nada más que hacer. Ay, pero ¿por qué toco las balas amarillas? Posh, no presiones este botón. Pues lo voy a presionar. Ah, lo que hizo fue crearme como algo aleatorio. Dos balas al mismo tiempo, me gusta. Me gusta más porque puedo hacer doble daño, ¿no? ¿Saben qué sería chévere que metieran? Por ejemplo, digo yo, es una opinión. En algunos juegos, cuando tú has cargado una habilidad, o sea, ya está cargada y lista para usarse, hay un... ¿cómo se puede decir? Un, una eh, alerta sonora. Un sonido muy suave, pero que siempre va a ser identificativo. Entonces, para no estar uno viendo, ¡ay, ya tengo lista la habilidad! Sino, escucho el sonido y digo, ¡ah, ok! Está lista mi habilidad, la puedo usar. Creo que sería muy bueno esas alertas sonoras... Para no depender tanto de estar mirando la pantalla de... ¿Cuántas... ¿Ya, ya mi habilidad de... de... ¿Pasó el cooldown? No. Ya suena y listo. Aunque ojo, la, la ayuda visual es necesaria. Pero que suene, sería genial. A ver, eh, su fusil automático. Esta arma se dispara sola y aparte sus balas son teleridirigidas. What the fuck. Manzana rayo. La velocidad de movimiento de las manzanas aumentará. Radiación. Todos los enemigos que toques recibirán daño. Pero está pues, da igual. Yo no quiero que me toquen, a menos que yo, no se sé, Desarrolle algo, una habilidad para Ganar mucha vida Ay, no sé, pues vámonos por esa Ay, porque siempre toco las balas estas porquerías? ¡No! ¡No! ¡No! Pero, ¿cómo se me ocurre llegar así? ¡No! Uy, por fin, pero hm, Ahorita otra vez me pierdo en el nivel. A ver. Soltar nueve, nueve sierras en este mismo momento. Uy, está buenísimo, carnicero. Fantasma random, al recibir daño por un fantasma, cambiarás de arma aleatoriamente. Este es chévere, es de suerte, ¿no? Y corazón y llamas, cada vez que recibas daño, saldrá fuego de tu cuerpo. No, mandemos estas sierras y madres a que acaben con estos. A mí no me jodan. ¡Ay! Pero el problema es que no me fijo bien en las balas que... Que viene por... ahí. No, ¿Por qué? A ver, Dios mío, carajo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Fantasma tímido. Los fantasmas ya no dejarán caer manzanas. Mm, ¿Pero en qué me sirve eso? Cañón... Uh, ¡Uh! Por cada disparo suena un gemido para hacer rebotar las balas. Quiero... Quiero ver ese. La lanza delgada con un gran rango de fuerza, quiero quiero eh, probar este. ¡Ah! Esto es lo más loco que he visto. De ¡Ah! verdad que le digo a este muchacho que qué imaginación tan loca la que tiene, pero la imaginación, la creatividad es la clave para hacer estas cosas tan chéveres, así que al igual. Que siga puliendo este juego, y que siga haciendo cosas tan divertidas como la que está haciendo, porque... Esto está muy chévere. Uh, este. <ríe> ¡Es muy loca! Uh, al matar un tiene sí la posibilidad de recuperar uno de vida, pero debe ser de rango. Habrá menos enemigos vivos al mismo tiempo. Uy, miren, por ejemplo, esta habilidad sería muy chévere Tenerla y a la vez tener esta Porque dice que las armas cuerpo a cuerpo son más grandes Uy, esta, esta arma me va a servir Porque si quiero recuperar vidas ¡Me sirve! ¡Estoy recuperando vida! Con esto sí voy a llegar al jefe Ahora sí, hijo de madres ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? Ahora sí, mis perritos Y aparte más habilidad, podrá subir de nivel al instante. Aparte de hacer muchos años, sus balas también destruyen las balas enemigas. Pero es un arma, no, no quiero cambiar el arma. Agujero feliz, al entrar en un agujero, se cambia tu arma y recuperarás. No, no quiero eso. Mejor subir de vida de una vez. Burbujeadora. Sus balas nunca se destruyen ni rebotan. No me gustó la burbujeadora. Lanza el delgada con un gran rango y fuerza. Tumper, muchísima cadencia, bastante daño Pero sus balas son algo lentas No, no quiero cambiar de arma Me gustó esa, no hay que recuperar toda mi vida Ay, vamos a usar La, a la, a la fucking lanza de esa porquería Minigun, la mejor arma Del juego, ¿en serio? ¿La mejor? Pensé que la mejor era la otra que ya había visto Ay, no, pero me volvió a salir El mazo, yo quiero el... ¿Qué hago? ¿La minigun? Vamos por esa hijo de Uy, qué hijo de madre ¡Qué super arma! Esto es lo más loco que he visto. Bueno, aparte de la de los gemidos, esta creo que es mi segunda favorita. La de los gemidos gana es por los gemidos. ¿Qué qué más? Manzanas muertas. Esperarás todas las manzanas que hayas recogido hasta el momento. Pero eso no es bueno. Balas de hielo. Activa la posibilidad de que las balas congelen. Uy, imagínense, la mini y con balas, balas de hielo. Magia, podrás disparar grandes balas de colores desde tu cuerpo. Y es un arma. No, pero vámonos por la que congela. Imagínense, poder congelar... Y sobre el hecho tener la posibilidad de... ¡No, esto es una maravilla! ¡Voy a pasar! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué, a qué nivel estoy? ¿A qué nivel estoy? Díganme, díganme, díganme. ¿Nivel qué? 8? No, no estoy en nivel 8. Manzana hormonal. ¿Podrás crear una bola de fuego al, alrededor de tu personaje? Me gusta esa... Balas con ruedas, aumenta la velocidad de las balas uh, Puede ser Disparas dos balas al mismo tiempo Por eso y si tengo la minigun Entonces se dispara el doble de balas que tenga la minigun ¿Será? Ay, pero me llama mucho la atención esta El poder de, de la ola de fuego ¿Qué hago? Vamos a ver, se disparan más balas, efectivamente Siento que se disparan más ¿O es mi presión? No, si sí, se disparan más no, me llegaron por atrás, malditos dije a nivel 9, soy un crack Chévere, ¿no? Chévere, chévere Genial Voy a dejar hasta aquí, amigos míos De verdad, eh, está muy chévere el juego Muy adictivo, no sé cuántos niveles tendrá pero de verdad felicito mucho a este muchacho. Lo invito a que no se desanime. Las reglas del, del, del, del duelo de creadores eran de todas formas claras, pero eso no significa que su juego sea malo. Su juego es muy bueno. Creo que incluso hubiera podido estar entre los finalistas. Eh, pero no importa, o sea, siga desarrollando el juego, puede participar en otra, en otro espacio donde de pronto ya puedan participar juegos desarrollados o a futuro de pronto el duelo de creadores integre una categoría juvenil más, más para adolescentes. Eh, de verdad délo a conocer. O sea, incluso creo que ya está en la Play Store y toda la cosa Así que hágale, hombre, que las oportunidades están ahí Así que amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado Jueguen el juego, de verdad, pruébenlo, está muy chévere Y bueno, pues nos vemos en la próxima Bye, bye